Es importante que los niños dominen los sonidos, porque nosotros no leemos con el nombre de la letra, sino con el sonido, para luego poder unir sílabas y poder redactar o escribir palabras o pronunciar la palabra. A continuación estaré presentando eh, lo primero que es, ¿verdad?, para los niños que están en un primero, segundo grado y tercer grado. Eh, que tienen un poquito de dificultad con lo que es, es el fonema o grafemas, ¿verdad?, del, del abecedario. Eh, presentaré el abecedario, algunas de estas letras, eh, para hacer el sonido, que a ellos le llamamos fonema, y la grafía, que es su forma de escribir o trazar. Aquí tenemos la vocal A, no está en cursiva, por lo que los niños deben de acostumbrarse o debemos de eh, prepararlo, ¿verdad?, para que ellos tengan contacto con los diferentes eh, trazos que el abecedario tiene. En cada uno de nuestros países, ¿verdad?, tienen diferentes formas de su, eh, de su grafía, por lo tanto, algunos de ellos tienen que tenerlo en contacto, ¿verdad?, por ejemplo, la a. la a está escrita en diferentes formas. Entonces, hoy voy a presentar esta. A, B, C, D. E, F, G, G, H. Explicamos que ella no tiene sonido hasta que la unimos con vocal i, j, k, k l, l, l, m, m n, n Ñ, n, o. P. Solo presionamos nuestros labios. Q. K, r, r. S. T, U, V, V mm. doble o conocida como doble X, Y, Y y la última que es la Z. S. Enseñamos los dos sonidos. En Nicaragua nosotros la conocemos como S, parecida a la S o el mismo sonido de S, pero también contactamos al niño con los conocimientos que ya tenemos, verdad, que la Z es. Es importante que los niños dominen los sonidos, porque nosotros no leemos con el nombre de las letra, sino con el sonido, para luego poder unir sílabas y poder redactar o escribir palabras o pronunciar la palabra.